¿Qué consecuencias cree usted debe generar la muerte de arquitecta a manos de policía? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí usted nos hace el feedback o nos da la respuesta. Y en el camino le leeremos su respuesta o su feedback a esta pregunta. ¿Qué ¿Consecuencia cree usted debe generar muerte de arquitecta a mano de un policía? Esa es la pregunta del día, este día lunes 4 bueno. de octubre. Bien, continuamos. Miren, la muerte de la arquitecta a mano de policía causa una conmoción. Las redes sociales, bueno, de hecho, yo vi los, las tendencias y en Twitter estaba en primero. Claro. Muy bien. La arquitecta Leslie Rosado fue asesinada la noche del sábado en Boca Chica en un extraño incidente en el que estaba involucrado un agente policial. La joven había participado minutos antes en el cumpleaños de su padre realizado en el Club Dáutico en el referido municipio. La Policía Nacional informó ayer domingo que por la muerte de Leslie Rosado, de 35 años, está bajo arresto el cabo Janli La Batista, la vocera de la policía, Ana Jiménez Cruzeta, luego de lamentar el hecho, informó que se profundizan las investigaciones. Varias personalidades reaccionaron, consternadas este domingo, por la muerte de la joven arquitecta. El expresidente Leonel Fernández solicitó que el hecho sea aclarado y consideró que no debe quedar impune. El respeto, al respeto, la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Rafur, calificó el hecho como una. Tragedia desgarradora. Mientras que por su lado el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez Chu calificó como inaceptable este caso e indicó que tragedias como esta ratifican el interés del gobierno de realizar la transformación Diablo, que necesita que todo, la policía todo lo politizan. nacional. Coño, todo lo Muy bien, vamos a ver el corte. Aquí está la vocera. No, no, no hay declaración de la policía. Bien, ella en su intervención, eh, hubo un momento en que la nota presentada por la policía y que leyó la vocera, quiso como justificar el hecho de que había habido una colisión previa entre la arquitecta y el policía, que supuestamente, pues, eh, había sido colisionada, ¿verdad?, por la, por la joven y que, queriendo dejar en el aire la idea de que eso fue lo que provocó la reacción de este, Pero eso está muy alejado de la realidad por varias razones, sobre todo de investigación que veremos más adelante. Muy bien. Adelante, Carolina. Bueno, lo cierto es que nada justifica un comportamiento irracional en este sentido y más cuando se trata de la fuerza del orden. Y no porque sea Leslie, cuánta Leslie no hay en la República Dominicana eh, que tal vez no toman o, o, eh, o u obtienen este impacto que, que, que tuvo el caso de una joven de familia, arquitecta, profesional, con hijos? Eh, debemos de recordar el caso de la familia, de los de la pareja de esposo evangélicos que también mueren en manos de la policía. Una tragedia todavía más seria sí. porque ahí hay dos. Sí, dos, sí, dos ciudadanos cristianos. Eh, a veces impacto tiene por, por el perfil y de quienes eh, tratan a la persona sin quitar importancia, a quienes también, porque no son casos, eh, vamos a decir, esporádicos, se tiende mucho a ver en nuestro país. Señores, no estamos seguros siquiera de quienes supuestamente están eh, para garantizar y resguardar nuestra seguridad. Y nosotros sabemos, señores, amigos televidentes, que cuando vemos un policía, cuando vemos eh, las patrullas motorizadas que en altas horas de la noche o donde hay... Eh, lugares que no, no está muy concurrido y que te para un agente, a veces tú no sabes si sentir mucha seguridad o sentir o tener cierto temor y esto es una realidad que vivimos los dominicanos y cuando pasan temas como este vuelve al tapete eh, el asunto de la reforma policial, de la profundización eh, que se necesita para cambiar, para reestructurar el cuerpo del orden en nuestro país. Estaba viendo un informe para el 2017, eh, tengo el dato por acá, del 2005 al 2017, alrededor de 3.000 eh, y tanto, 3.027 dominicanos murieron en manos de la policía según la Procur Procuraduría General de la República. Esas cifras no le gustan a la policía, sí. que la Procuraduría lo diga. Ellos establecen que generalmente siempre dicen que es intercambio de disparos, a veces hay que evaluar esa parte. Señores, yo debo de destacar esto, eh, cuando siempre recuerdo un hecho, yo lo he dicho aquí como en dos ocasiones, que me pasó, o sea, la policía te para con armas largas, te, te rodean un vehículo, porque supuestamente andaban buscando un ladrón que anda en el mismo vehículo que usted anda, Asimismo, como te, te apuntan, esto me pasó, como te apuntas con esas armas largas, sencillamente pueden empezar a disparar, entonces por eso digo, cuánta Leslie... ¿Hay en República Dominicana en el caso de los caballeros o cuántas pueden haber? ¿Está nuestra policía preparada? ¿Están los policías, el cuerpo del orden preparados eh, en el, todo el sentido de la palabra a nivel psicológico para el uso de las armas fuera ya de, de su hora de servicio? Muchas veces se da el caso de que están, que no están en sus horarios de trabajo. ¿Qué tipo de preparación están recibiendo nuestros agentes? ¿Qué evaluación psicológica se le hace cada cierto tiempo? Actuar de este modo, sin que más allá de que haya una discusión eh, o de que la joven le, le chocó, porque tampoco hay nadie muerto, o sea, que no es un hombre que te sacó un arma a ti como agente o como ciudadano, y tú caerle atrás a un vehículo... El tipo no tiene condiciones para... O sea, ser hay que no ver que hay, que hay un ¿Sabe problema. Por ¿Sabe por qué? Porque si te choca la familia y está eh, después de un va, no Y deja a la familia votada. Sí, sí, ciertamente o sea, andaba con una la familia. Reacción de un tipo extremadamente violento y probablemente con algunos líos pendientes, porque es muy probable que eso quizás, ahora estoy especulando, uh -huh. pero quizás pueda haber provocado el hecho de ver quién fue que me que me golpeó, ¿me entiendes? Uh -huh. También. Entonces, este en el caso de este joven raso, desde el 2017 en el Cuerpo Era del Cabo. Orden, Cabo, sí. o sea, todos estos aspectos que, que, que uh -huh. menciono deben de llamar nosotros a la, a la atención y, y a la institución en sí el aspecto psicológico de nuestros agentes, la formación que se le da a los agentes, quienes entran a las fuerzas del orden, este joven tenía cinco años si va a tener o tiene la policía nacional o sea, quiénes son los que están en las calles cuidándonos, que pueden tener un comportamiento contrario a lo que se supone que debe de ser, como ciudadanía como pueblo, hay gente que está planteando la iniciativa señores de hacer manifestaciones eso se está tanteando hace un tiempo de llevar al pueblo o al que esté interesado y se vincule o le interese o tenga alguna afinidad con estos Bien. temas de ir a una Plaza de la Vendera. Y por último, Amado, Bien. hace un tiempo también que se está tanteando la destitución del, del jefe, de la, jefe de la policía. Bueno, ayer el fin oh. de semana pidieron su cabeza. Adelante, bueno, Yerian, Gracias. De la como que la cabeza ya... No, no, pido, quiero decir en sentido figurado, ah, o sea, que, que, que renunciara yeah. o que lo quitaran, sí. no que lo mataran, no, no, no es imposible. Mama, Miren, eh, en un caso que yo quiero ser más cuidadoso al emitir cualquier tipo de opinión, porque es un caso que todavía está en investigación y de lo cual no hay nada confirmado, más que la muerte de ella. Eh, y me imagino que ni siquiera la autopsia estará lista. Eh, para decir sí, ya, de cuántos impactos ya, ya de bala murió, preliminar. preliminar. Sí. Y, y un informe preliminar no es información verdad eh, determinante, porque pudiera ser cualquier cosa. Se, se ha dicho que ella impactó al, a lo, al policía con su familia, eso no está confirmado. Se ha dicho que se encontraron más de cinco casquillos en el lugar, se ha dicho que se encontraron dos casquillos en el lugar. Se ha dicho que él le disparó a, a, a apenas dos, eh, dos pulgadas de distancia de, de, de su rostro. Pero hay testigos que dicen que él estaba golpeando el cristal y que ahí salió el disparo. O sea, hay mucha información suelta. Y entonces la opinión eh, con, con respecto a esto, para nosotros que somos comunicadores, debe ser un poquitico cuidadosa. ¿Por qué? Eh, yo he escuchado aquí en una ocasión decir al compañero Amado, que si él encuentra a un hombre golpeando a una hija, ¿qué tú harías? ¿Lo no, dijiste? Yo voy a responder de la forma como tengo que responder. Exacto. Como padre. Exacto. Lo ve ahí. Entonces, miren qué pasa, señores. Las circunstancias de un hecho son determinantes. Por ejemplo, si en el caso de que fuera porque yo no estaba ahí, ni he visto todavía el informe eh, final, eh, imagínense ustedes que viene un jipetón como este. Te barre con tu familia, te lo deja tirado y sale corriendo. Y tú logras recuperarte y ves que tu familia está bien, ¿qué tú vas a hacer? Eso va a depender de la persona, ¿verdad? Pues mucha gente saldría detrás de ella. Y mucha gente le tiraría sin pensarlo, porque va a entender que quizás es un abuso. ¿Es esto una, una actitud racional? Claro que no. Pero hay que ver el momento para tú ser racional. ¿Cuánta gente actúa de manera racional? ¿Cuánta gente aquí han matado por, por una discusión, por un parqueo? Menos racional todavía. Entonces, la cuestión es que hay que ver los hechos, hay que ver las circunstancias en las que se dieron y qué, qué motivó a esto. Por ejemplo, en el caso de que realmente haya habido una colisión, o sea, que ella haya atropellado al policía y a su familia, si usted sustrae ese hecho, o sea, si lo quita del escenario, es posible que este hecho no se diera. Entonces, fíjense ustedes cómo las cosas se van eh, eh, eh, en, amarrando una de la otra, ¿verdad? Se van concatenando una de la otra y es lo, lo que hay que tener cuidado, al momento de no emitir una opinión. Esta joven, que hoy todo el mundo la defiende, había tenido eh, situaciones anteriormente, eh, aparentemente, yo no, no puedo ¿verdad? hacer conclusiones por eso, pero sí tenemos un video ahí donde, donde ella chocó al, al esposo. Oye, me la atravesó la jipeta y le trancó y se le fue encima y armó un lío en una esquina, esa misma jipeta. O sea, aparentemente también, pues hay que ver las dos campanas, aparentemente ya no tenía una actitud... Eh, de ciudadana, de civilizada en, en algunos momentos y hay gente que no reacciona igual. En el caso de, del policía, él estaba como ciudadano, no estaba actuando como policía en ese momento. Andaba con su, imagino que andaba con su arma de reglamento porque es una cuestión de seguridad de ellos mismos. Pero hay que ver el hecho. La, a la gente afuera dice, ah, ese policía es malo, pero hay que estar ahí para ver cómo usted reacciona ante un momento así, en el caso de que fuera realmente así. Porque yo quiero esperar a ver todas las informaciones ya de manera definitiva, qué dice la policía científica, qué dice el INACIF de la muerte, ¿Mm? porque la gente dice le disparó a quemarropa. Sí, pero a quemarropa, por ejemplo, eh, eh, a, a corta distancia es 8, 8, 8 pulgadas. De 8 pulgadas para abajo ya eso es a corta distancia. Eh, por ejemplo, eh, cuántos disparos realmente fueron se dice que la, que la pistola estaba encasquillada, o sea, que aparentemente quiso eh, eh, seguir tirando, o sea, no se sabe todavía, hay mucha nebulosa, y lo importante de esto es ver que hay una tragedia. Incluso se ha hablado, con esto termino Israel, se ha hablado o se ha especulado, oigan bien, señores, de que pudo ser un intento de atraco. Oigan esto, un intento de atraco, y yo me pregunto, ¿qué atracador? Y era su víctima, y la carga y la lleva al hospital. Hay cosas que están muy sueltas aquí. Incluso, Israel, tú tienes la fotografía que te mandé ayer para que ustedes vean. Se habla de asesinato. Todos los medios están hablando de asesinato sin ni siquiera configurarse ahí los elementos que tipifican el asesinato. No lo hay. La policía no lo calificó de asesinato. No es que no puede, es que la policía no califica. La policía no es el ministerio público. El ministerio público, público ve la eh, información que yo subieron. No hay forma de que se califique eso como un asesinato, no. porque no, no porque si hubo un choque previo no, no puede haber asesinato, no, no, porque no hay no. una planificación, no hay una concepción previa antes del hecho, no hubo, no hubo una espera, no hubo una sechanza eh, antes del hecho. Hubo una persecución sí, pero provocada por yo. un hecho. Y entonces no sé si lo tiene Israel ahí, la fotografía que está en pie para que la coloquen para que ustedes, señores, lo que son los medios de comunicación distorsionando la información. Todo miren, asesinan, asesinan, asesinan, señores, ni siquiera saben lo que es el asesinato. Y lo publican en un medio de comunicación masivo, llevándole a la gente una percepción equivocada, eh, eh, eh, no dando la información de manera correcta. Son, son todos, incluyendo el listín diario, tiene la misma, la misma eh, eh, eh, publicación de la palabra asesinan arquitecta creo que debemos cambiar como sociedad pero sí. tenemos que cambiar gracias, eh, tenemos yeah. que comenzar a cambiar todos bueno aprovecho para saludar a Francis Rodríguez que después de unas largas vacaciones se, sí. se integra al equipo no Muchas gracias que la haya buenos días amado le muy bien buenos Carolina amable televidente tus hijos y tus caramba sí buenos días. buenos días agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé sobre todo inteligencia y nos libre del mal que a otros les suceda en esta vida tan convulsa como la estamos viviendo. Y, y hago y yo soy Francis malo, Rodríguez. La <risa> mitad del regalo que me ah, mandó Tole. No te quedaste público con él. Para comenzarte sí. con sí. no, no, no. Pensé no, que te ibas a quedar está con grabado él. Ya. Muy bien, gracias Tole. Sí, muchas gracias. No, no, tole. Y, vi, y, vi mira, la, y vi la inscripción que dice de mañana. Sí, ahí está. Mira, sí. excelente. Qué bueno, ¡Qué bueno, qué calidad. Pues ya debemos de... Comprar. Si Mira, de la situación de ayer nos enteramos chico, estando en Estados Unidos sí? pero nos estamos volviendo locos una reacción así porque hay muchas cosas que ciertamente hay que previamente indagar de lo menos que se ha hablado es de realmente si hubo un accidente eh, como se alega por el policía en, eh, que cometió el homicidio Hanley, Hanley se llama, y no hemos visto en qué condiciones él abandona a sus hijos y a su esposa embarazada para salir detrás de alguien que al parecer chocaron, pero no fue de la trascendencia para, diría yo, para alcanzar un nivel de, de rabia. Y la otra es que me preocupa mucho, y así es que actúan los policías, en la reacción frente al compañero que está persiguiendo, no deciden ellos asumir, un momentito, nosotros, tú no estás en servicio, nosotros vamos a hacer la, la operación de, de detención. Y si él viene y reacciona y ya están detenidos, a él hay que apresarlo, porque él no está en servicio. La reacción que él estaba haciendo, una reacción personal, muy personal, de un individuo que quiere vengarse porque supuestamente, porque yo no sé, porque la verdad es que nadie ha, ha dicho dónde inició el hecho, que, le estaban, que la persiguió. Y si fue intencional que la persiguiera por por un por paga. ¿Ve? Entonces, lo primero es que no han vendido la idea de que ellos tuvieron un, un choque. Él en un motor y ella en una jipeta. En las condiciones que él está y el motor está, no fue una colisión fuerte, ni se lo llevó de paro. Porque no creo que un ser humano que ande con su familia, abandone en la esquina. Yo primero atiendo, aunque vea, cáganle atrás, le grito. Pero Dejó me quedo familia. ahí. Dejó a la familia. y Supuestamente, persona. porque eso es lo que, esa es la versión que tienen. Ah, Supuestamente. Entonces... Cuando tú llegas al escenario, que hay una patrulla, que lo único que, que sí supieron decirle, bueno, Palomo, te comiste ese bobo. Y él mismo sale, se ve, un, hay un video, cuando él sale con la muchacha con, en, en pierna, se monte un motor, ¿no? atrás, con ella ya muerta. Porque parece que después reaccionó. O no, o quizás sea parte del libreto. Porque aquí hay muchas cosas que ya yo no, yo no le creo. Entonces, caramba, ¿por qué, puede, ¿por qué suceden estas cosas? Y una policía mal tramada mentalmente, porque vuelvo y repito, una patrulla en, en servicio debe preservar la vida de los demás. Ah, que un agente de la policía, un compañero, está bravo con esta mujer que la está siguiendo, deténganlo, él no puede asumir el rol de policía en ese momento. Eso fue a título personal. Obviamente que todos caemos en la misma situación de juzgar a la policía en general, la institución, están pidiendo a voces la destitución del, del jefe de la policía. Una actuación de un individuo... Claro, particular. Particular, que nada tiene que ver con el ejercicio, que nada tiene que ver con la operación de detención de nadie y es un hecho propio de ese individuo que asumió abandonar en este caso, si yo le compro la si le compráramos la teoría de que ellos chocaron primero, porque creo que tiene otras cosas, por los ingredientes que han ido estableciendo medios de que ella tuvo algún conflicto con su expareja o con su pareja, y que pero final, no tiene una cosa que ver con la otra pero entonces la victimizan revictimiza, es decir, la convierte en, en, en, en, en que era dios y eso, y eso que tú traigas ese comentario de esa vida privada le va a devolver la vida o la va a culpabilizar a ella de su de, de su muerte. Esto aquí andamos mal. Si bien es cierto que la que la que la calificación eh, pre, eh, prejuiciada de los medios que advertía Yer o otra traerle cosas de la vida de ella pasada que nada tienen que ver con el hecho y que hoy ella está muerta y que la gente pretenda disminuir o, o, o minimizar en la forma que ella murió a nosotros nos duele aunque no la conozcamos bien eh, miren lo que está pasando con este caso y el caso de los evangélicos y muchos otros el casos, de Barahona, y muchos otros En casos, Asua murió uno, de... mató, la policía mató uno hace ¿Sí? cuatro días, cinco, otro joven. Eh, muchos casos en los cuales años. civiles se han visto envueltos en situaciones con policía que finalmente terminan en fallecimiento. Lo responsable de eso es la sociedad dominicana. ¿Saben por qué? Porque cuando la policía mata a un delincuente... ¿Mm? en un intercambio de disparos, usted ve la gente aplaudiendo, porque es un delincuente menos en el país, aplaudiendo. Sí. Sí. Y todo el mundo dice que bien, hay que acabar esos hijos de la... Porque la gente, la gente no quiere justicia, quiere venganza. Exactamente. Entonces, nosotros somos responsables. Ahora que ya la policía no solamente mata delincuentes, Está matando gente de cierto nivel, incluso social y económico. Y entonces ahora nos estamos desgarrando la vestidura porque prohijamos una policía violenta, gatillo alegre, incapaz, sin ningún tipo de capacidad para manejar situaciones de conflictos. Fíjense que el policía cuando te para llega con la pistola en la mano. Eso es un procedimiento totalmente contrario a la actitud correcta de un policía. Un ciudadano no. Es otra cosa porque se presume que el policía tiene un escaloncito por encima del, del ciudadano en el manejo de conflictividad porque para eso lo enseñan en la academia. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? primero la sociedad que le dio terreno a la policía aplaudiéndolo cuando mataba a un delincuente y segundo la incapacidad de la policía para entender su rol en cada momento miren ayer en la tarde yo salí con mi esposa con Rosana María a ver, el proyecto de Niño López, que tiene ahí en la ceja. Digo, déjame ver qué es lo que Niño está inventando ahí en la ceja, que veo al presidente, que el presidente vino a dar un picazo. No sé si es que lo van a emplear en el, en el proyecto, pero bueno. A, a, ¿Al presidente? Sí, porque... Niño López canchanchan del presidente. Pero Pasado. mucho, pero no, mucho, pero, claro mucho, pero sí. muy bien. Pues miren, cuando íbamos por en la ceja, antes de llegar al colegio de los Espinal. Había un grupo de policía Que tienen un vehículo detenido Rosana sale a su izquierda Para rebasar y ahí vienen y se le tiran Dos encima prácticamente del vehículo O sea, cuando no paramos Yo le digo, mire, ese no es un procedimiento Correcto para usted detener un vehículo Usted se imagina que esta mujer no hubiese tenido Tiempo de frenar y lo choca Tú sabes lo que hubiese pasado una, una, una Oye, asesina. una maldita estupidez no, pues Usted tiene que pararse porque es la policía Y qué carajo sé yo si usted es policía o no Porque cuántos Cuántos atracadores no se disfrazan de policía Para atracar Y cuántos no hay dentro de la policía porque hay que decir no, no, esa no, vaina. Muy activo, eh. Y cuando se pusieron, entonces yo le dije: Mire, usted no sabe con quién usted está hablando. Yo soy un hombre que pasé 24 mm. años ligado no, al hablar. Ministerio Público esa y, traba palabra, y trabajando. Hablando, hablando, sí. Pero Dejando la palabra que usan los, los funcionarios, los hijos de los funcionarios. ¿Tú sabes qué sé yo? sí. sí te parece sé a ti lo dijo. Yo soy un hombre con la experiencia de 24 uh -huh. años bregando con policía y con Ministerio Público. Yo sé muy bien cómo funciona la cosa. Usted está equivocado en el manejo de la situación. Eh, eh, eh, te estoy no, diciendo que eso mismo me hicieron uh, a mí por usted un barrio no puede tirarse encima muerta. un carro para que se pare porque es un policía. ¿Qué es lo que usted se cree? Una si, una pregunta si van y te, y te chocan Mira, sin querer, oye. Así es hecho. que pasan las desgracias. Claro, de te fajan a tiro. Oye, hecho. yo estaba hablando por teléfono y a mí se me cayó el celular cuando me hicieron <ríe> eso. <ríe> una preguntita que Pero chiquitita. estaba violando de la, de hecho, la de hecho, ley. de las. Pero déjeme concluir. Déjeme concluir la idea. uno de los momentos incidiarios. De cualquier desastre. Exacto. Miren, déjenme concluir la idea. Lo que, quiero lo que quiero decir aquí es, nosotros tenemos que hacer reingeniería en la policía. Pero no, una, no una, simple, una simple ley que cambie un poco las cosas. No, tenemos que hacer reingeniería. Tenemos que enseñarle a la policía que económico. ellos son civiles que armados que andan en la calle para proteger vidas y propiedades porque ellos no saben eso. Tenemos que enseñarle a la policía a cómo intervenir un ciudadano sin necesidad de sobrepasar los niveles de violencia que se requieren para intervenir un ciudadano. Mm. Tenemos que hablarle a la policía y enseñarle a la policía como, el, como así como en Estados Unidos. Pero claro, óyeme, con la policía que, te que tenemos la madre si con te, tantas si, si te les revela. Óyeme. Óyeme, con tanta gente ignorante y estúpida que hay en la policía No vamos a echar hacia adelante Y una ley no va a cambiar la mentalidad del policía Tenemos que trabajarlo desde adentro la policía debe tener un equipo de psicólogo y psiquiatra, porque el hecho de tú enfrentarte con una, con, con claro. una tragedia, tú como policía que vaya a, a ver lo que pasó, un tipo que mató a su hijo, a su mujer, a su cuñado. Cuando tú llegas a esa escena, eso te impacta. Lo que hemos, lo que hemos bregado con muertos y con tragedias, tú me entiendes, tenemos problemas. Si tú, no, si tú no eres un tipo con suficiente resiedumbre para que eso te corra. ¿En qué tiempo Entonces, preparan paran un policía? ¿Alguien tres, me puede meses, tres meses. Aquí? Tres meses. ¿Y qué le podemos exigir a un policía? Señores, la pregunta del día. ¿Qué, consecuencia, y a los 18 años, a los ¿qué consecuencia cree usted que debe generar la muerte de la arquitecta a manos de la policía?